Buenas, mi nombre es Daniel Ramos, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica del primer semestre en la Escuela Politécnica Nacional. A continuación presentaremos un ejercicio sobre espacios vectoriales. Nuestro ejercicio es el número 20. Nos plantea, sea un conjunto W un subespacio vectorial del espacio vectorial R4, donde sus elementos A, B, B, B, D, elementos de R4, cumplen la condición de que p menos 2 a más D sea igual a 0 En esto nos pide calcular, en el literal A, un subespacio vectorial U, tal que W y U estén en suma directa de R4. Y en el literal B, calcular un vector W, elemento de W, y un vector U, elemento de U, tal que, la suma de estos dos vectores nos dé el vector menos 1, 1, 1 y 1 entonces para la resolución de nuestro primer literal nosotros sabemos de que para que w y u estén en una suma directa de R4 deben de cumplir dos condiciones que w más u formen un R4 y que la intersección de w y u sea el cero vector entonces sabemos que para la primera condición que es W más U, formen R4. W más U es igual a la cápsula de la unión de sus bases, donde B1 es base de W y B2 es base de U. Planteando nuestro conjunto W, nosotros despejamos la condición en una variable, en este caso sería la B. Esta la reemplazamos dentro de nuestro conjunto, quedando la expresión de A, 2A menos D, 2A menos D y D, elemento de R4, donde A y D son elementos de los reales. A este co conjunto lo podemos expresar de la siguiente manera, donde A multiplicado por el vector 1, 2, 2, 0, más D multiplicado por el vector 0, menos 1, menos 1 y 1. Estos dos vectores van a plantear nuestro conjunto B1. Y concluimos de que b 1 genera a W. Ahora, para que b 1 pueda ser base de W, tenemos que cumplir la segunda condición, que es b 1 es linealmente independiente. Para comprobar de que b 1 es linealmente independiente, nosotros tenemos que comprobar con una combinación lineal de los vectores que componen a b 1 hacia el cero vector. Nuestro cero vector del espacio es 0,0,0,0. Entonces nosotros planteamos escalar para cada uno de los vectores, en este caso alfa 1 y alfa 2. Después de estas escaleras multiplicaremos por sus respectivos vectores y sumaremos para hallar un vector resultante. Hallando el vector resultante de alfa 1, 2 alfa 1 menos alfa 2, 2 alfa 1 menos alfa 2 y alfa 2. Entonces, para hallar los valores de alfa1 y alfa2, planteamos la siguiente matriz, donde mi primera columna representa los valores de alfa1 y mi segunda columna representa los valores de alfa2. Así como nuestra columna resultante es el cero vector. Entonces, nosotros debemos escalonar esta matriz, lo que es plantear unos en la, en la diagonal principal y ceros debajo de esta. Entonces, mi primera operación para escalonar esta matriz es, es el intercambio de filas entre fila 2 y fila 4. De ahí, mi siguiente operación es restar la fila 3 a la fila 4 y su resultante poner en la fila 4. Luego de esto, restaré dos veces la fila 1 a la fila 3 y el resultado será en fila 3. Y por último, se suma la fila 2 con la fila 3 y la resultante posicionamos en la fila 3 de esta manera hallamos nuestros valores de alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0 demostrando así que B1 es linealmente independiente una vez demostrados los dos puntos nosotros concluimos de que B1 es base de W bien hallado una base de W nosotros debemos hallar una base de U pero nosotros no tenemos ningún conjunto u planteado con ninguna condición. Entonces nosotros, para saber cuántos vectores posee nuestro, nuestro conjunto u, planteamos que la suma de w y u es igual a R4. De esto, la dimensión de w más u es igual a la dimensión de R4, que replanteando mi expresión, queda la dimensión de w más la dimensión de u es igual a 4 donde nosotros sabemos de que la dimensión de W es igual a 2 porque posee dos vectores. Resolviendo mi igualdad, me queda que la dimensión de U es igual a 2. Esto nos denota de que la base de U debe tener dos vectores. Estos dos vectores los plantearé por la base canónica de nuestro espacio vectorial, y así podré determinar de que B2 genera a U. De la misma manera que para B1, nosotros debemos de comprobar que B2 es linealmente independiente para que éste pueda ser base de U. Entonces, planteamos la misma combinación lineal de nuestros dos vectores de B2 con sus respectivos escalares. Estos los multiplicamos y los sumamos en un solo vector. Así obtendremos la igualdad de nuestros valores de 0 es igual a alfa 1 y 0 es igual a alfa 2 podiendo determinar que B2 es linealmente independiente. Entonces, nosotros concluimos que por 1 y 2, B2 es base de U. Una vez halladas nuestras bases, nosotros volvemos a que la cápsula de la unión de nuestras bases la podemos plantear de la siguiente manera. Un vector genérico A, B, C, D, elementos de R4 Lo igualamos a la combinación lineal de nuestros vectores Multiplicado por sus respectivos escalares Estos los multiplicamos y los sumamos Hallando su respectiva igualdad Y esta la planteamos en una matriz Para poder resolverla escalonando Entonces para escalonar mi matriz Mis primeras operaciones son Menos 2 fila 1 más fila 3 en fila 3 y menos 2 fila 1 más fila 2 en fila 2. El siguiente es un intercambio de filas entre fila 2 y fila 4. El siguiente es fila 2 más fila 4 en fila 4. El siguiente operación es fila 2 más fila 3 en fila 3. Y mi última operación es menos fila 3 más fila 4 en fila 4. Entonces nosotros llegamos a un escalonamiento de mi matriz. Donde por teorema de Rouché-Frobenius sabemos de que el rango de A es igual al rango de nuestra matriz ampliada a X. Entonces nuestro sistema de ecuaciones es consistente. Por lo tanto, dado que no es inconsistente en nuestro sistema, se cumple nuestra primera condición de que W más U forma AR4. Dado que cumplimos con mi primera condición... Debemos de ahora cumplir la condición de que la intersección de W y U es el cero vector. Para esto utilizaré el teorema 3 de dimensiones de suma de subespacios, donde W1 es mi W y W2 es mi U, donde reemplazamos los valores de las dimensiones que ya conocemos, que son 4 igual a 2 más 2 menos la dimensión de nuestra intersección. Resolviendo nuestra igualdad, queda que la dimensión de nuestra intersección es igual a 0, dando como resultado de que nuestra intersección es igual al cero vector, cumpliendo así nuestra segunda condición. Para finalizar mi primer literal, concluimos que por mi primera condición y mi segunda condición que hemos demostrado, W y U están en una suma directa de R4. Mi literal B nos pide hallar los vectores W y U. Para encontrar estos, vamos a hacer una combinación lineal respecto a las bases de cada subespacio vectorial a la que estos pertenecen, igualándolos al vector resultante que queremos hallar. Para mi vector W, multiplicaré a cada uno de sus vectores por los escalares alfa 1 y alfa 2 Y para mi vector U, multiplicaré a cada uno de sus vectores por los escalares beta 1 y beta 2 Multiplicando sus escalares y sumando sus vectores, obtenemos el siguiente vector resultante. Entonces nosotros podemos observar que mi combinación lineal es equivalente a la combinación lineal de mi anterior literal, respecto a un vector genérico. Para utilizar mi matriz ampliada resultante del literal anterior, debemos nosotros identificar nuestros valores de A, B, C y D en nuestro nuevo vector. Resolviendo nuestras igualdades, hallamos los valores en la columna resultante de A, Menos 1, 1, 4 y 0. Resolviendo las igualdades para hallar los valores de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, obtenemos que beta 2 es igual a 0. Despejando, obtenemos que beta 1 es igual a menos 2. Alfa 2 es igual a 1. Y reemplazando el valor de beta 1 en la primera ecuación, hallamos el valor de alfa 1 igual a 1. A estos valores de mis escalares encontrados tenemos que multiplicarlos por sus vectores correspondientes donde alfa 1 igual a 1 multiplicado por mi primer vector, me va a dar el mismo vector. Y alfa 2 igual a 1 multiplicado por mi segundo vector, me va a dar el mismo vector. Y beta igual a menos 2 multiplicado por mi tercer vector, obtenemos el vector menos 2, 0, 0, 0. Finalmente, beta 2 igual a 0, dando como resultado a nuestro vector 0, 0, 0. Luego, asociando vectores, hallamos nuestros vectores W y U, finalizando así nuestro ejercicio 20. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.